¿Cómo protegerte contra la variante Omicron? Vacúnate. Las vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la OMS son seguras y efectivas. Lleva una mascarilla que te cubra la nariz y la boca. Antes de ponerte y quitarte la mascarilla, asegúrate de tener las manos limpias. Mantén una distancia física mínima de un metro con otras personas. Evita los espacios hacinados o poco ventilados. Lávate las manos con frecuencia. En espacios cerrados, abre las ventanas para que corra el aire. We'll